Más de una decena de computadoras instaladas en el aula de redacción de la carrera de Comunicación Social en la UAS Recinto San Francisco de Macorís han estado en desuso desde su instalación que asciende a años. Sobre este particular cuestionamos al encargado del área, Juan Santos Verde. Es que la Asociación de Estudiantes de Comunicación Social eh, está, no, está en, en, en no está activa y al no estar activa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 Otras de las inversiones monetarias que se han puesto en el aula son los equipos de una emisora radial. La cabina está instalada desde hace más de cinco años. Se han hecho esfuerzos, se han comunicado con el Indotel, el Indotel no nos quedó de darnos respuesta, nunca nos la ha dado y cada vez que le solicitamos reunión eh, con este incumbente nuevo ha sido difícil con quien dirige eh, eh, Indotel en la actualidad. El anterior incumbente de Indotel sí tenía las puertas abiertas para nosotros y nos reuníamos, cada vez que nosotros le solicitábamos reuniones, pues lográbamos reunirnos, pero lamentablemente el que está nos, no nos ha abierto las puertas. Hemos intentado reunirnos con él varias ocasiones para poder darle seguimiento a eso y no, no ha sido posible. Cordero, NTN, su noticiero regional.